Amigo, amiga, caramelos y bolitas, nosotros somos. Caramelo, el poder del rock. Y estamos para invitarte a que te suscribas a Spotify o Spotify. <ríe> Aquí abajo va a aparecer el logo, el link. Apriétale ahí. ¿Cómo se dice? Escanealo. Es Es un código cooler ¿eh? que tú con tu celular los carrieras e inmediata mismo. Te lleva uh, al cráneo al no, poder sí, de rock, entonces te suscribes, nos echas la mano, y, todos, y, la y escuchas la buena música que traen estos pinches pelones. Ah, sí, y eh, todos contentos, así que tal, ya lo sabes, aquí abajo está el código QR, hazlo, no pierdas tiempo, y nos vemos en la que sigue. ¿no? Ah, primero, escanealo muchacho y muchacha, adiós. <risa> Pórtate mal, cuídate bien, somos... Ranion, El poder del Bo del genio Rodríguez. <risa> <risa> Nos vemos en la que sigue.